Hola YouTube, yo también este nuevo hoy estamos acá en un video sumamente especial Así me ve la cara, aunque un poquito culero, un poco pixeleado Pero no importa, Este es una ocasión especial y amerita que yo muestre mi cara, mi reacción Hoy me conseguí con este comentario hace 11 horas, no lo había leído, lo leí fue ahorita, hace como 20 minutos estaba leyendo los comentarios y me apareció este que dice: Hola, bro, me gustó tu video. Saludos, te hice un dibujo. Pásate por mi canal para que lo veas, bro. Me pareció interesante y fui y vi que en las miniaturas medio se veía el dibujo. Ahora mismo vamos a reaccionar a ese dibujo porque de verdad, si queda como está en la miniatura, este bro es un crack. Así que. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, ya estoy aquí en el video y por lo que veo, por lo que veo yo, él lo está haciendo en Android. Está dibujando esto en Android. Entonces vamos a ver qué tal queda esto. A ver si me sorprende el señor. El señor Ismael Gamer Soup. Vamos a ver qué tal. Que hace las formas. Eso yo nunca lo hago cuando dibujo. Se está, está viendo guías, obviamente. Vaya. Debe estar usando un lápiz, weón. Debe estar usando un lápiz. Vamos a dejar un poquito de volumen. ¡Wow! Ya va. Oh. Ya hizo un boceto. Me voy a poner ahí todo en la, en la posición. Bro, le está quedando perrísimo, ok, es, o sea, tiene que estar usando un lápiz. Tiene que estar usando un lápiz, un lápiz de dibujo. Ok, me está haciendo como el sombreado de la barba. Negro, ok. Y supongo que se va a guiar por, sí, sí, era obvio, era obvio. Oh my god, está perrísimo. Buah, chaval, le está haciendo hasta fondo. Le hizo un fondo, ya va, espera. Espera, espera, espera, espera. ¿Qué puso ahí? Su firma. Ok, ya va, porque no se me ve la cara. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Increíble, le quedó increíble. Vamos a poner la cámara de este lado. Ya yo me suscribí a su canal Porque, o sea, yo vi La, la wea, o sea, y estos tipos de detalles de verdad son demasiado especiales para mí eh, De verdad, gracias De verdad, gracias Y Gamer eh, De verdad Vamos a ver tu canal A ver, vamos a ver qué más tienes acá De verdad me interesa muchísimo Tu portada es Sonic No está mal eh, Lo demás está chido, o sea se ve que has hecho otros dibujos. Se ve que tienes un talento. Me interesa bastante ver este video que vi un poquito al principio. A ver cómo es tu personalidad. Me cae Bienvenidos bien. A este nuevo título para el canal creo que lo voy a hacer cada fines de semana. ¡Qué buen servicio! Vaya, se expresa demasiado bien. Tipos differences. ¿Puedo para el periódico escolar? También estoy sentado, güey. Yo también, güey. Mira, ahí estoy, güey. A ver. ¡El que critica todo porque todo piensa que lo están ofendiendo y toda la jalada que pueda hacer! Yo pienso que todo lo que están haciendo estos pinches influencers de ahorita, o sea, los youtubers famosos que llevan años... ¡Se acabó! Bueno, yo después me voy a ver este video Solo porque se ve que hace buen contenido O sea, no solamente se quedan los dibujos hacer gameplay de Minecraft Hace muy buen contenido Está haciendo una serie de Minecraft Que subió hace 5 horas Se ve que sube videos así Bum, bum, bum, bum, bum, bum bombardea, ¿no? Hace lo, lo contrario a mí Que duró un mes sin subir videos Odio mi vida Bueno, eh, de verdad eh, Todos los que estén viendo este video Por favor, vayan y suscríbanse al canal de Ismael Ismael, si queda algún... Ayuda, lo que sea Escríbeme a, a una de mis redes sociales Al Instagram preferiblemente Y podemos hacer videos juntos, lo que tú quieras Me caes muy bien y se ve que es bien chévere Me gustaría tenerte como compañero youtuber Y bueno, nos vemos en un próximo video Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta Y de verdad, este tipo de personas Se merecen mucho más suscriptores Y mucho más atención, de verdad No sé por qué están tan escondidas en YouTube Menos mal que me dijiste que había un dibujo mío en tu canal y me gustó muchísimo, me gustaría que me lo pasaras también por Instagram o por Twitter Para yo eh, también hacerte un, un, una public Ahí miren, gracias a Ismael y poner tu canal y todo el pedo Y bueno, gracias Ismael, nos vemos en un próximo video Bye